Esta actividad es organizada por, por mí, que pertenezco entonces a la universidad, entonces con la estructura del, del plan de estudio eh, hay que elaborar ciertas competencias y lograr con los estudiantes y estas son parte de los requerimientos de, la, de, de esa asignatura. ¿Cuántos grupos se van a presentar? Se van a presentar alrededor de 17 grupos que pertenecen a cuatro secciones de clase. Eh, ¿Cuáles son las dinámicas? Eh,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 Todos son estudiantes de la carrera de Educación Física de aquí, de San Francisco. ¿Es ¿La primera vez que se hace un evento de este tipo? No, ya tenemos cuatro años realizando. pasa que en principio solamente eran pocos y cada vez ha ido creciendo la matrícula de estudiantes y, y se ha hecho un evento ya tradicional de, de, la, de la universidad. ¿Cuántos estudiantes hay aproximadamente? Aproximadamente hay 200.